El lo neutro. ¿Te acuerdas de los artículos definidos e indefinidos? Vamos a repasar. Los artículos definidos. El, la, los, las. Los artículos indefinidos. Un, una, unos, unas. También tenemos un artículo neutro. Lo. No es ni masculino ni femenino. Refiere a algo no especificado, a algo sin género, como una idea, adjetivo o situación. Vamos a ver unos ejemplos. Lo fácil del español es el alfabeto. Lo importante de la vida es la familia. Lo nuestro es algo especial. Lo mío es complicado. No quiero saberlo. No lo sabía. Lo siento.